Los sesgos sistemáticos alteran nuestra percepción de la realidad, afectan a nuestras relaciones personales y, por tanto, a nuestro bienestar. Veamos algunos ejemplos. Razonamiento emocional. Se cree algo porque lo sentimos así, como cuando no se soporta a alguien y se concluye que ese alguien es insoportable. Leer el pensamiento. Creemos saber qué sienten los demás y por qué se comportan de la forma en que lo hacen, ignorando los hechos y la lógica. Personalización. Pensamos que todo lo que la gente dice o hace es una reacción hacia nosotros. Por ejemplo, si alguien está serio porque tiene un dolor, podemos pensar que está enfadado con nosotros. Autoestima condicional. Consiste en pensar y sentir que necesitamos la aprobación de los demás y que nuestro valor depende de determinados logros. Guarda relación con la autoexigencia. Sobreestimar los errores de los demás al tiempo que se minimizan los propios, o como todos habremos oído decir, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio.